Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os voy a contar la lista que Captain ha confeccionado agrupando los principales riesgos en materia de ciberseguridad que debemos tener en cuenta para este próximo año 2020. En primer lugar, hablemos de la conexión 5G, que desde luego va a traer muchísimas ventajas, pero como va a aumentar la velocidad de navegación en un 90%, también va a hacer que los ciberataques ocurran a una velocidad mucho mayor y mucho menos controlable, causando así mayores daños. En segundo lugar, se incrementarán los robos online a través de dispositivos móviles, porque es verdad que nos hemos habituado la sociedad está muchísimo más confiada y hacemos cada vez más pagos a través de nuestro teléfono móvil por eso es muy importante que tengamos actualizado el software de nuestros dispositivos y que controlemos los ajustes de seguridad en tercer lugar se hará más común el que los ciberdelincuentes utilicen medios de mensajería como WhatsApp que son más difíciles de defender para llevar a cabo una variable de phishing que consiste en enviar mensajes a usuarios y hacerles pinchar en determinados enlaces fraudulentos. Las aplicaciones de juego online. El auge de este tipo de aplicaciones llevará a que los ciberdelincuentes hagan pequeños robos ya que en estas aplicaciones los usuarios están acostumbrados a realizar pequeñas transacciones y entonces utilizando ese modus operandi llevarán a cabo micro robos de una manera continuada. Las webs bancarias también estarán en el punto de mira porque son sitios que son fáciles de duplicar y así los ciberdelincuentes lo que hacen es duplicar y suplantar las identidades de los bancos para llevarnos a error y obtener información confidencial de los clientes del banco. Las redes sociales, por otro lado, también serán plataformas que den lugar a fraudes. ¿De qué manera? Bueno, se prevé que los ciberdelincuentes lleven a cabo, al igual que en el caso de los bancos, una suplantación de la identidad de empresas, copiando sus perfiles y sus páginas para invitarnos a realizar cierto tipo de acciones para realizar sus fraudes y engaños. Y si creías que la inteligencia artificial no te afectaba, déjame que te cuente que será utilizada para conseguir información confidencial tuya, datos, adivinar preguntas de seguridad, contraseñas, todo ello a través de las redes sociales. A día de hoy, de hecho, ya se está utilizando para generar textos increíblemente reales que dan lugar a muchísima desinformación y comunicación engañosa. Un famoso caso en el que se utilizó inteligencia artificial con fines fraudulentos es el famoso 10 year Challenge, que consiguió que muchísimos usuarios de redes sociales subieran fotos suyas actuales y de hace 10 años que se utilizaron para llevar a cabo estudios morfológicos y de envejecimiento. Y por último se llevarán a cabo también escuchas no autorizadas a través de los micrófonos que incorporan nuestros dispositivos. Y después de haberte adelantado estos ocho riesgos principales que debemos tener en cuenta en materia de ciberseguridad en el año 2020. No lo vamos a dejar ahí, sino que te voy a contar un poquito cómo puedes protegerte de ello. En primer lugar, informándonos y formándonos en materia de ciberseguridad. Vivimos en una sociedad increíblemente conectada, pero también increíblemente desinformada y con muy poca educación digital. Y la gestión de estos riesgos y la información completa es fundamental para que vivamos en un entorno digital seguro. Así Así que, que no cunda el pánico porque tú, para empezar, ya estás informado de los principales riesgos y tienes el paso más difícil dado. Ahora solo te falta implementar algunos de los consejos que solemos dar desde GapTain. En primer lugar, tener el software de tus dispositivos actualizados, tener un antivirus instalado y utilizar sistemas de control parental. Todas estas medidas van a ayudar a que tu entorno digital sea mucho más seguro. Pero eso no lo es todo y el pilar de la ciberseguridad debe ser la educación digital, el hacer un buen uso de las nuevas tecnologías y de las pantallas. Y para eso desde GapTain trabajamos con el programa Segurescola dirigido a centros educativos para que desde bien pequeñitos aprendamos, esta sociedad aprenda a hacer un buen uso de los medios tecnológicos de una manera inclusiva, responsable y sacando el máximo partido de esta. Si quieres más información sobre el programa de Segurescola te voy a dejar el link en la caja de descripción. Y ya solo me queda agradeceros muchísimo el que estéis ahí, invitaros a suscribiros al canal, a activar las notificaciones en la campanita que encontraréis justo debajo de este vídeo y a compartir este vídeo con todo el mundo porque qué mejor regalo para estas fechas que asegurarnos la ciberseguridad de las personas que más queremos. Muchas gracias por estar ahí y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.